Vamos a rechazar este año los presupuestos también, en una ocasión en la que ha sido Euskal Herria Bildu quien ha decidido dar el visto bueno a los mismos a cambio de modificaciones en partidas que no suponen ni siquiera el 1% de los mismos y, sobre todo, que no suponen ningún tipo de cambio político, un acuerdo que a mí se me antoja cuando menos curioso, sobre todo después de escuchar, en mi caso, desde la barrera, las duras críticas que H. Bildu en su momento hizo a mis compañeras y compañeros de Podemos por un acuerdo presupuestario que yo diría de, similares, de similar naturaleza. La alternativa que proponemos plantea, entre otras cosas, revertir buena parte de los servicios externalizados y, sobre todo, dotar a la comunidad autónoma de un potente sector público para evitar entre otras muchas cosas, pero aterrizando a lo más actual para evitar, como ya está ocurriendo, dejar sin vacaciones, por ejemplo, al personal de Osakidecha, que está agotado y con sobredemanda de trabajo. Nuestra, alter, nuestra alternativa plantea impulsar la educación pública y la escuela pública, ahora que, en nuestra opinión, esta se ve amenazada por una reforma que, si no cambian las cosas, y lo vemos con mucha preocupación, puede acabar reforzando el modelo educativo que tenemos. Con mayor presencia de centros privados financiados con recursos públicos de todo el Estado y diría yo que de toda Europa, en detrimento de lo público. Nuestra alternativa plantea recursos para combatir el desempleo, porque no podemos conformarnos con un objetivo del 10% o del 9% en desempleo con la riqueza que se genera en este país, con la riqueza que se genera en Euskadi. Y planteamos una alternativa para, para potenciar lo público, también en sectores estratégicos, el energético, el bancario y, desde luego, en todo lo relacionado con los servicios esenciales para las personas. Y desde luego tampoco renunciamos a la más que necesaria reforma fiscal para que esta sea una efectiva herramienta de redistribución de la riqueza.